Hoy estamos aquí en el restaurado de la Universidad de Córdoba, eh, donde hemos presentado a los medios de comunicación cómo se va desarrollando el proyecto piloto que tenemos con la Protectora de Animales, el Arca de Noé. Se trata eh, de controlar las colonias felinas. Esta que tenemos aquí es una de las colonias felinas más importantes que tenemos en la ciudad. Eh, ...como digo, aplicamos el método SER... ...captura, esterilización y retorno... ...es el método que la Organización Mundial de la Salud... ...recomienda para el control de las colonias felinas... Queríamos agradecer a las protectoras de animales que colaboran, eh, fundamentalmente a las compañeras del Arca de Noé que están haciendo un magnífico trabajo y esperemos que este convenio eh, se alargue en el tiempo y que cada vez podamos tener más recursos para el tratamiento de estas colonias felinas. Era una reivindicación ciudadana, una reivindicación de la Federación de Asociaciones de Vecinos, también de la protectora de animales y con este proyecto piloto que empezamos hace unas meses y que estamos desarrollando, pues eh, conseguimos eh, bueno, pues eh, llevar a cabo esas reivindicaciones y llevarla a buen éxito.